¿Qué tal? Buenos días, estamos aquí en la conferencia de Claxo y el día de hoy les vamos a compartir un poco eh, lo que fue el Foro 29 acerca de la defensa de territorios, en donde colaboramos diversos grupos de trabajo y mi nombre es Eliud Torres, representante del grupo de trabajo Estudios Críticos del Desarrollo Rural y a mi lado derecho está Carmen. Buenos días, Carmen. Hola, ¿qué tal Eliud? Buenos días. Y Luis Martínez del grupo Fronteras Regionalización y Globalización. Y bueno, lo que les vamos a platicar un poco es esta iniciativa del de foro que tuvimos el día de ayer, en donde nos articulamos siete grupos de trabajo que eh, bueno venimos acompañando a diferentes movimientos sociales y organizaciones políticas. Y eh, bueno, Luis nos va a compartir un poco eh, cuáles son estos grupos de trabajo. Muy bien. Eh, como, hemos, eh, como ha desarrollado el compañero, eh, esta iniciativa tiene ya largo tiempo, desde que siete grupos, siete organizaciones, grupos de trabajo de claxo, nos hemos estado reuniendo eh, vía internet, trabajando sobre las diversas temáticas, sobre todo vinculadas al tema de los territorios, los movimientos sociales y otras iniciativas eh, agroecológicas a lo largo de la defensa territorial de los recursos y de las personas sobre todo. En ese sentido, los grupos que hemos trabajado de Claxo eh, van desde los grupos vinculados a la, desde el área de la ecología, otros más vinculados al tema de la globalización y otros más vinculados sobre todo el tema académico y de los movimientos sociales sobre todo. Y bueno, les vamos a compartir los nombres exactos de los grupos de trabajo, y somos eh, el Grupo de Trabajo Territorialidades en Disputa y Reexistencia, eh, el Grupo de Trabajo Ecologías Políticas desde el Sur, Abya Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes, Pueblos Indígenas, Autonomías y Derechos Colectivos, Fronteras y Regionalización y Globalización, Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano y Estudios Críticos del Desarrollo Rural. Del Claxo. Y estamos articulados en eh, una red que le hemos nombrado Red inter -GTS, Nuevas Fronteras del Pensamiento Crítico y de las Luchas por la Emancipación desde América Latina y el foro se llamó Territorios, Luchas y Reexistencias, Horizontes Comunitarios frente a la Reproducción de Desigualdades del Capitalismo en América Latina y el Caribe. Y la compañera Carmen les va a mencionar algunas de las organizaciones sociales y movimientos políticos de América Latina que estuvieron presentes ayer en el foro compartiendo su palabra, las problemáticas y las formas en que se están rearticulando y reorganizando para la defensa de sus territorios, comunidades y en general el sentido de vida que ellos ancestralmente vienen defendiendo. Bueno, muchas gracias. Eliud. Antes de eso quisiera también hacer énfasis en que este, esta apuesta por articularnos como, como GTS eh, es resultado de un trabajo de meses, ¿no? han sido meses de trabajo, de una apuesta porque estos siete grupos de trabajo logren generar iniciativas eh, conjuntas que nos permitan no trabajar por separado, sino sumar esfuerzos eh, discutir colectivamente, acompañar también las luchas y, y vincularnos con movimientos sociales en los territorios que vienen generando procesos de organización, de lucha y de análisis político, teórico de la realidad de la vida que están ellos llevando. Entonces, es un, eh, una apuesta por eh, aprender colectivamente, es una apuesta de, eh, de construir una ecología de saberes, ¿no? de aprender junto con las luchas y esa ha sido eh, nuestra motivación también de una forma muy importante en este, en este foro. ¿no? Ayer estuvimos todo el día con un, eh, pues no sé, tal vez el 80% del auditorio eh, Basols en, en la Facultad de Economía y cre creemos que ha tenido una muy buena respuesta a este espacio ¿no? para, para seguir articulando. Hemos tenido entonces en este, en este encuentro diversos compañeros, compañeras de distintos lugares de, de Avialla y en ellas vamos a encontrar eh, luchas de México, eh, Bolivia, Ecuador, eh, Brasil y Todas ellas, bueno, nos han venido mostrando y planteando análisis muy importantes. Encontramos en, esta, en, este, en este espacio, digamos, nos encontramos el Centro de Derechos Humanos de Tlachinola, de la montaña en Guerrero, eh, la tribu Yaqui, eh, compañeras de Un Salto de Vida, el Salto Jalisco, la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, comunidades indígenas de la zona norte del Istmo, Sisoni. Movimiento de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, la Coordinadora de Defensa del Territorio Indígena Originarios de Campesinos de Bolivia, Sembradoras de Territorios Agua y Autonomías, eh, de la Vía Campesina. Eh, bueno, vamos, tenemos una red ¿no? grande, entonces la lista es más grande, pero sería mostrarles a algunos de, lo, de los compañeros, las compañeras que estuvieron ahí, y creo que lo que nos han planteado en esas mesas de discusión han sido eh, los grandes temas que hoy en día preocupan a las ciencias sociales, pero también a, a los movimientos, a la gente que está movilizándose en los territorios. Y creo que este espacio, este, esta conferencia eh, Claxo 2022 pues nos ha motivado a tener y a generar esos, esos momentos tan importantes que nos dan pie para seguir caminando en la construcción de conocimientos al servicio de nuestros pueblos. Y bueno, eh, esto ha sido bastante interesante porque lo que hemos venido haciendo en general como eh, científicos de las ciencias sociales es nosotros ir a los territorios de las organizaciones sociales y de los movimientos políticos para compartir saberes, para visibilizar sus luchas, para aprender de ellos y ellas y ahora en esta conferencia fue al revés, los compañeros de las organizaciones vienen a la universidad a visitar, a conocer, a dialogar y a buscar espacios de interlocución y de demanda de sus luchas porque bueno, eh, justamente el foro lo que busca, como decía la compañera Carmen, es visibilizar estas violencias y la forma en que las organizaciones están eh, luchando para defender sus sentidos de vida. Entonces, bueno, lo que venimos eh, haciendo es eh, tanto desde nuestras propias investigaciones, desde nuestros propios trabajos académicos, eh, vincular eh, lo que está sucediendo en los territorios, pero también que las propias voces de los integrantes de los movimientos puedan expresarlo en estos espacios académicos y que nos parece fundamental, porque a través de ellos es que nosotros aprendemos bastante y ellos están también fortaleciendo sus luchas. Así que bueno, Luis les va a platicar un poco más cómo se desarrolló el foro de ayer y parte de los objetivos ahí eh, planteados. Sí, algo muy interesante eh, de la discusión, que ha surgido a partir de este encuentro entre organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y académicos en Claxo, ha sido la demanda y el análisis que tanto los líderes y lideresas sociales han, han impuesto en, la, en nuestra agenda, haciendo un reclamo directo a la academia, al compromiso que necesita la academia para poder dar luces, responder y acompañar estos procesos de transformación en la región latinoamericana. De esta manera, compañeros y compañeras desde la Patagonia Austral, pasando por Brasil, América, del Sur, la parte norte de América del Sur, Centroamérica, el Caribe, México, han expuesto la necesidad de la incorporación de una academia activa en la defensa territorial, en la defensa por la vida y se han hecho también críticas y análisis de cómo ciertos académicos o ciertas áreas de las ciencias sociales han acompañado, en lugar de la defensa territorial, la defensa de la vida, acompañado procesos de muerte a través de la incorporación de grupos de investigación al servicio del mercado, al servicio del capital transnacional. Eh, ha sido interesante también eh, cómo... Eh, se, además de la necesidad de la incorporación de la, de la academia a la lucha de los movimientos sociales, también los movimientos sociales han puesto a disposición la apertura para que sus agendas, para que sus eh, análisis y sus cosmovisiones puedan ser expresadas y puedan ser entendidas desde una visión más academicista y poder de esta manera unir la universidad, unir la ciencia, unir todos los procesos de academia, sobre todo de Claxo, a, al entendimiento, a la apertura a la sociedad civil, a la apertura a la ciudadanía, a la apertura a los pueblos, para que podamos conjuntamente construir esta vía y la de la que la compañera nos estuvo hablando. Y entonces, eh, por eso es que esta red de grupos, de siete grupos de trabajo, eh, tiene como nombre central Nuevas Fronteras del Pensamiento Crítico, porque creemos que bueno, el trabajo intelectual que hacemos no está desligado de las realidades de nuestras comunidades, de nuestros pueblos y que creemos que no solo es eh, como el pensamiento, sino que son los corazones, son las prácticas, es el arraigo a la tierra, a las relaciones eh, cariñosas, eh, tiernas y amorosas entre... Eh, las personas, pero también entre las comunidades y entre los pueblos. Así que eh, ese es como el punto de partida, eh, digamos, eh, intelectual, pero también político que eh, incluye todo el sentido de vida que los pueblos van eh, articulando. Y de ahí fue que también surge eh, esta iniciativa del foro, concluirlo con una declaración política en donde se pueda visibilizar todas estas violencias, pero también todas estas formas en que eh, los pueblos y las organizaciones están reexistiendo y están respondiendo ante todas estas amenazas y nuevas posibilidades de profundización del capitalismo que... Como el propio nombre de la conferencia, eh, se trata de las tramas de las desigualdades y que vemos que hay posibilidades muy potentes en las organizaciones en colaboración con las academias para poder lograr eh, justamente seguir defendiendo la vida y que después de estos dos años de pandemia, que sigue la pandemia, pero que ha profundizado estas desigualdades y estas pobrezas y es justo otro tema que estamos impulsando, qué va a pasar después de la pandemia, así que la red se busca eh, organizar y perfilar una agenda de mediano plazo entre los grupos de trabajo para articularnos en el trabajo intelectual, pero también en la colaboración con los movimientos sociales. Carmen nos va a platicar un poco acerca de el contenido de esta declaración política que hemos eh, compartido y que estamos haciendo pública en el cierre del foro. Gracias, Eriud. Bueno, algunas ideas nada más eh, de lo que se retomó, de lo que se planteó en esa declaración política que hicimos como, como red. Primero, eh, plantear que, eh, que esta pandemia ha exacerbado la violencia en los territorios ya se venía viviendo, por supuesto, desde hace mucho tiempo, pero la pandemia lo que viene a hacer es a exacerbar aún más esa violencia, esas, esas múltiples violencias y eh, a agregar, digamos, a sumar un componente que es el sanitario ¿no? y el energético también. Esto eh, sumado también a, eh, a la incapacidad ¿no? y a la negación, digamos, de los estados también por parar la extracción de recursos. ¿no? El extractivismo se ha incrementado durante estos años de pandemia y además, no solo eso, sino también los gobiernos en general en América Latina, lo que han hecho es a declarar por ejemplo a sectores como el minero o el petrolero, el inmobiliario, como sectores estratégicos para las economías. Esto tiene repercusiones muy graves en los territorios eh, y eso se ha reflejado de una manera muy violenta en muchos aspectos, ¿no? porque la, la, la, la contaminación de ríos, eh, del aire, de la tierra se sigue incrementando, pero además también se incrementa el asesinato de defensores y defensoras del territorio. Solo en 2020… En este año de mayor, en ese año de mayor eh, eh, encierro, digamos, frente a la pandemia, eh, se documentaron 65 asesinatos en Colombia, 30 en México, 20 en Brasil, 17 en Honduras, 13 en Guatemala, 12 en Nicaragua, 6 en Perú y 1 en Costa Rica. Son cifras alarmantes solo en un año. Entonces, eso muestra que la violencia se ha exacerbado en estos tiempos de pandemia eh, y que tiene que prender las alarmas ¿no? y que ahí la academia y que ahí las universidades, los centros de investigación tenemos un rol muy importante, ¿no? no podemos quedarnos callados frente a la muerte de nuestros hermanos, de nuestras hermanas en nuestros territorios y tenemos un lugar privilegiado para levantar la voz… Tenemos un lugar que tenemos que ocupar al servicio de nuestros pueblos y ese compromiso es el que nos ha movido a, mo a, a generar este espacio que la apuesta es ir más allá de un espacio universitario, ¿no? más allá de, de, de, de ese, ese diálogo que pudimos tener, sino seguir fortaleciendo el compromiso, la lucha, el camino para poner el conocimiento al servicio de la vida, como le están haciendo ya los hermanos y las hermanas que nos, nos han venido a compartir la lucha y los saberes y las resistencias múltiples que han venido impulsando frente a un sistema de muerte tan violento como el que estamos viviendo ahora en todo Yala. Así que bueno, eh, esta declaración política finalmente eh, el objetivo fundamental que tiene y que vamos a seguir difundiendo es amplificar el contenido de lo que las voces que estuvimos dialogando el día de ayer a lo largo de todo el día en el foro, eh, vienen planteando desde sus experiencias de eh, resistencia y defensa ecoterritorial, las estrategias, sus necesidades, las alternativas que han construido y que nos parecen sumamente valiosas para seguir aprendiendo no solo en la academia, sino ser mejores personas y defender la vida en todos los espacios donde estemos, así como eh, los sueños y aspiraciones de vida que hoy han sido usurpadas cada vez más por el discurso desarrollista y de las pretensiones de un mal desarrollo encubierto en el bienestar. Creemos que eh, la profundización de las estrategias de extractivismo no es la salida a las crisis múltiples que se vienen presentando de eh, no solo en la pandemia sino desde antes la crisis civilizatoria que ya se viene eh, señalando eh, que incluye eh, este calentamiento global, que eh, bueno, durante la pandemia hemos visto son violencias que se multiplican y que ya están los efectos eh, siendo padecidos por las poblaciones y que creemos que las prácticas de los pueblos y de las organizaciones nos ayudan a eh, imaginar nuevas posibilidades y fortalecer las que ya están defendiendo la vida. Así que bueno, Luis les compartirá eh, finalmente un poco más acerca de esta declaración para ir concluyendo con este segmento. La declaración establece y los grupos de trabajo, al igual que los movimientos sociales representados, de continuar analizando desde una perspectiva crítica, sobre todo, eh, las diferentes conflictividades que surgen en los territorios de nuestro continente americano. Esto, estas conflictividades no se circunscriben únicamente a las conflictividades que ya conocemos de género, eh, etarias a las conflictividades entre lo urbano y lo rural, sino que también nosotros establecemos que la preexistencia de la lucha de clases también. Es decir, todos estos gobiernos, todo esto que en función del de desarrollismo como tal, eh, no importan si son de una visión eh, de izquierda, una visión progresista, una visión eminentemente neoliberal, establecen elementos en común, que es la extracción, como dijo el compañero, el extractivismo como forma de acumulación de riqueza, acumulación de capital y eso está en detrimento, va en detrimento de las comunidades de la vida humana y es así que ponemos nosotros en, como grupos de trabajo y como movimientos sociales la preeminencia de la naturaleza, el ser humano como parte de la misma para poder construir conjuntamente y colectivamente las diversas propuestas alternativas para un modelo fallido en función de los intereses de la humanidad, como es el capitalismo y su expansión global hasta la fecha. Así que bueno, finalmente le queremos agradecer a Claxo las facilidades porque este foro fue iniciativa de los propios grupos de trabajo y eh, bueno, la difusión y este espacio también para seguir visibilizando estas voces de las organizaciones y de los compañeros y compañeras que nos acompañaron. Y finalmente, pues bueno, seguiremos ahí trabajando y seguiremos construyendo estas posibilidades que desde los propios grupos de trabajo de Claxo nos ha dado la oportunidad de seguir compartiendo. Así que sin más, les agradecemos mucho y seguiremos difundiendo las luchas de los pueblos latinoamericanos. Gracias.